No, no, no, no, no, no, yo te avisé y no, bueno, me dejaste comenzar, te, te, no, no, conmigo el bolsillo para pagar el aumento del subte que había decretado Mauricio Macri y un juez decidió que no, pasó por temas técnicos de la precautelar a la cautelar y finalmente dijo que lo suspende y la pregunta que tenemos en realidad es si este aumento es infundado y perjudicial o otra vez le están poniendo palos en la rueda a la gestión de gobierno. Estamos con Martino Campo del PRO, sabe, conoce mucho del tema subte, Rafael Gentili ¿eh? de Proyecto Sur y la pregunta va de nuevo para los dos infundado aumento no tienen cómo sostenerlo como de alguna manera deje entrever el juez mantra o son palos en la rueda para una gestión de gobierno desde la justicia y mira yo eh, uno puede analizar la cuestión a partir solamente lo que, del proceso de, la, de evaluación de la tarifa o puede verlo en un contexto en el que se viene desarrollando la política de la ciudad específicamente la política de subte también que nosotros nos hicimos cargo en enero de este año del subterráneo y en el corto plazo que va desde enero hasta hoy, hay por lo menos ocho amparos presentados por distintos legisladores de la oposición, por distintas temáticas, ¿no? Desde los vagones hasta las tarifas, eh, cualquier decisión que, que se encara en torno a esta política de transporte, sigue, sigue habiendo, por, por lo menos algunos diputados de la oposición, un activismo judicial que me parece que... Primero, no le hace nada bien a la justicia porque resolver las cuestiones de la política en la justicia no es bueno y tampoco le hace bien a la política porque eso también delegitima le los marcos institucionales de la acción política en el caso de quienes son legisladores que es la legislatura. Pero, pero a ver, no en todos los casos los jueces le, le dieron la razón a los amparistas y en este caso en de alguna manera... Sí, y en, otros, en no. otros no. Y en este caso está diciendo el PRO no pudo demostrar cuál va a ser, digamos, el gobierno no pudo demostrar cuál va a ser el impacto en los usuarios. No, este es el problema. Porque hay una... bueno, y la otra parte es una cuestión técnica. Las medidas cautelares son medidas que se toman inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, sin que la otra parte pueda ejercer el derecho de defensa. Aquí, quien no pudo ejercer el derecho de defensa es el Estado de la ciudad. Razón por la cual se hacen en forma excepcional. Es decir, para que el, un juez pudiera decir que la ciudad no cumplimentó con el procedimiento o que no fundó en forma suficiente, no se puede hacer en el estado de una medida cautelar, porque de, de, estudios de tanto impacto económico. Imagínense que ni las presentaciones que hizo la ciudad fueron eh, tramitadas ni vistas por peritos. Es decir, solamente el juez, algo que el juez sea un especialista en temas económicos o sea un especialista en temas de transporte, porque acá... La tarifa es parte, es un dato económico, pero es la consecuencia de una política regulatoria y una política de inversión, donde nosotros estamos decididos a invertir en el financiamiento de los gastos operativos, en los gastos de mantenimiento que en los últimos años no se llevaron adelante y que hay que hacerlos para que hay, por ejemplo, formaciones que no están en norma, que están vencidos los... Eh, ...los trabajos de mantenimiento, y hay que ponerlos y hay que hacerlos... ...y los gastos de inversión en infraestructura y desarrollo de la red. Todo eso merece tener una matriz de financiamiento... que ...entre las cuales se encuentra la tarifa. Gentili, a ver, acá estamos escuchando algo sí. así como que el juez se excedió... ...en la decisión que tomó de suspender el aumento de tarifas. Es lo que suele decir todo gobierno cuando le saca una medida judicial... ...que no le gusta, pero de ocho amparos, uno que le haya salido... ...en contra del gobierno no le va mal al PRO con la justicia de la ciudad no. No, justamente, justamente, dije que en ese caso 8, no que salió uno solo, ¿eh? ¿Salió, ¿salió un, salió 8, 8, solo. Salió un 6. No, no. A favor salió uno solo, que es este que no, no, se seis. gravitó si lo querés, más importante, me no digo no, cuál es. Si no si hay querés. ninguno que haya parado una medida con el tema subterráneo, bueno, todas uno que, uno, uno todas con el, con el tema de los, hubo, los, los, hubo, los que 127% del año pasado, lo único que hubo fue con la preservación de los coches belgas, un amparo de la diputada Rashid y ahora este amparo del diputado Bodar que frena el aumento por la cautelar. Eh, al contrario, lo que viene, lo que dice el juez es lo que nosotros venimos diciendo de hace tiempo. No están los costos, o sea, hoy el Estado de la ciudad no sabe cuánto sale a operar y no puede mostrar cuánto sale a operar el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que es lógica porque hace poco que tienen la, a su cargo la, el servicio y dos no está el contrato de concesión que va a fijar las nuevas reglas de juego. ...para las partes, metrovías, Estado y también para los usuarios a partir del nuevo contrato por los próximos cinco años... ...que todo indicaría que lo firman con metrovías. Estas son las dos cosas que está diciendo el juez. Lo que está diciendo, agrega el juez, es la ciudad, la constitución de la ciudad... ...obliga al Estado de la ciudad a tener, además de una tarifa en un servicio público, una tarifa social... ...porque garantiza el libre acceso a los usuarios, la universalidad de un servicio... ...que es un, un principio del servicio público, pero en el caso de la ciudad le da mayor garantía... ...se le dice, tiene que haber alguna garantía para que los que no lo puedan pagar, lo puedan pagar. Entonces, y eso ahí es lo se que mete, dice el juez que hoy no existe, que no eso, se puede eso garantizar. Eso es lo que agrega bien. el juez, sí. no es el fallo. dice no hay... Do, los dos elementos de información que tienen para aumentar la tarifa... ...que es, lo que sale el subte en Santiago de Chile... En, en San Pablo, en Río de Janeiro y la inflación no son dos elementos suficientes para decretar un aumento de tarifa me tienen que traer el estudio de los costos y me tienen que traer el nuevo contrato de concesión, y agrega esto la tarifa social además, si todo eso está, además tienen que hacerlo previendo al mismo momento una tarifa para que no los puedan pagar para que al momento que los que pueden pagar paguen 3,50, los que no pueden pagar, no lo paguen eso es lo que está diciendo, pero es un complemento de las otras dos cosas, ¿está? Ahora, se está sosteniendo desde el PRO que la tarifa debería costar en realidad 6,10. ¿Esto está realmente fundado o es un globo de ensayo no para que bastante. entonces 3,50 no duela tanto? No, a ver. La ley, pre, la ley tiene un marco regulatorio que fija dos tipos de tarifa. Una que es la tarifa técnica y otro que es la tarifa usuario la, eh, y la tarifa de interés social. Eh, la tarifa técnica es el resultado del costo de la prestación de servicio, es, el, es la, costa, el, la prestación de servicio dividido la cantidad de pasajeros transportados, eso da un número, ese número es el que eh, nosotros eh, nos dio 6.10. con 10. Y la tarifa usuario es la que verdaderamente financia el usuario. La diferencia entre ambas se financia con eh, fondos pero, del tesoro, en algunos... Se sí, se puede llamar los subsidios o fondos del tesoro. No pudieron presentar Descar ese, esos seis no, Déjame term no, no, no no terminar. No, presentar el Déjame terminar la idea. La ley le fijaba, le fijaba un plazo para el eje, al Poder Ejecutivo para fijar la tarifa técnica. Plazo que no, no, no feneció. Digamos, todavía al momento de, de fijar la tarifa usuario, que es la que se fijó ahora... La tarifa usuario no se fijó la tarifa técnica. La tarifa técnica tenía un plazo para hacerse, que todavía no está vencido, está en el marco se están haciendo los estudios, los, los estudios preliminares que nos mostró es base, dan esta, este número de 6.10 con 10. Eh, No obstante eso, uno también tiene, tiene que estar en base no, idea, ¿En pero tiene que estar... En... ¿Por qué no a la justicia? Porque no porque, es cierto que usted... Porque, déjame terminar, parte. Parte. porque usted deja, tuvieron, déjame terminar, porque la justicia, pidió, la, la justicia la lo que pidió la justicia... Sí, pero, eso, pero nosotros no fijamos la tarifa técnica. Si, si el juez... Y justamente Si está vos está hubieras pedido... Yo creo que dijiste la, la resolución del juez. La primera ¿sí? resolución del juez no nos dice, tráigame los argumentos por los cuales usted fijó la tarifa técnica. Difícilmente lo podría pedir porque no se fijó la tarifa es técnica. No la tarifa que se fijó fue la tarifa usuario. Lo que nosotros le acercamos al juez son los argumentos para la fijación de la tarifa usuario. No puede fijar la tarifa Se usuaria, puede fijar la tarifa ¿no? de la técnica y sí, se puede fijar los... la tarifa usuario porque el mismo contrato, el mismo, la misma ley, la misma ley, nos remite al contrato de concesión. Dice que en ¿Cuál? este plazo de emergencia, la, la sancionada por nosotros. Pero que, va, va el contrato de concesión? Al contrato de concesión el, el, el, el, el suscrito entre la Nación y, ah, y, okay. y Metrovías. La dice? misma ley dice, en una cláusula transitoria, que creo que es la anteúltima cláusula transitoria de la ley. Dice que hasta tanto las partes se pongan de acuerdo en un nuevo contrato, y como nosotros nos hacíamos cargo de esta operación, la ley fue sancionada en el fines de diciembre y el primero de enero, el primero día de enero, había que tener un marco en el cual se desarrollaban las relaciones entre Metrovías y el estado de la ciudad. Dijo: hasta tanto no exista un nuevo marco contractual, las relaciones se rigen bajo el procedimiento y los procesos del contrato suscrito entre la nación y Metrovías. Dentro de ese marco contractual estaba el, el proceso de fijación de tarifa usuario, no había tarifa técnica, ese, ese, ese contrato no tenía esta modalidad de tarifa técnica que sí tiene la ley. Son temas muy... Sí, pero a ver, pero, eh, Gentili, no, no lo comenta absolutamente nada de lo que está diciendo. No, ¿por pero qué? Nada, porque no tiene la tarifa técnica, entonces la verdad es una cuestión lógica. Si, pero vos si tenés la tarifa técnica tiene un plazo para a... hacerse por la ley, si que no te estar... Si los costos en tu casa son 5 mil pesos y no te alcanzan los cinco, los tus ingresos... Que es lo que cobras vos de tarifa, no te alcanzan los 5 mil pesos para cubrir los, eh, los ingresos para cubrir esos 5 mil pesos, vos decís, bueno, cubro tanto, 3.000, y los 2 mil serán subsidios, ¿está? Ahora, pero te que que hasta 5 mil. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Nosotros en diciembre del año pasado, cuando se votó esa ley, dijeron, el subte sale muy caro, necesitamos aumentar impuestos para poder financiar el subte. ¿Para poder financiar el subte qué es? Para poder subsidiar la operación y el mantenimiento del subterráneo. Se aumentaron impuestos por una recaudación que va a ser más o menos de 900 millones de pesos. Con 900 millones de pesos, aún millones? con los números de Metrovías, aún con los números inflados de Metrovías, absorbes todos la necesidad de subsidio que tiene la, la ciudad. Con, manteniendo la tarifa a 2,50. ¿Por qué cuestionás los no, porque me por, de pesos? A ver, primero, porque jamás se habló de, ese, de esos ingresos. Segundo, porque no? esos ingresos no solamente financian el mantenimiento ni la operación, financian, deberían financiar el mantenimiento la operación y los gastos de inversión en infraestructura y no, desarrollo. de eso de específico. No, creo, no, no, no, sí, sí están, están está en la ley. ley. En no, la ley se porque... creó un fondo fiduciario, ese fondo no, financiero se integra en ese fondo financiero con varios ingresos, entre esos ingresos la no creación no de, de tres tributos eso. nuevos. Esos tres, esos tres tributos pagas 900 millones, no, de no. millones de pesos. No, 450 millones de pesos son presupuestados bueno, por la ciudad. Lo mismo que dicen los que gobierran y los que administran. Seguramente vos pensás que vas a hacer algo más, pero nosotros que gobernamos y todos los días vemos cómo va evolucionando la economía y cómo viene el desarrollo del proceso económico en la Argentina, y nos damos cuenta que hay una, que hay caídas eh, salvo de desestacionadas de la inflación puede haber caídas de recaudación lo que nosotros decimos como administradores es decir que con ese dinero con esos flujos de, vamos a recaudar aproximadamente 450 millones de pesos que no alcanzan para financiar el el costo el costo, el costo total de todos estos procesos mantenimiento inversiones y gastos no son de operaciones. No, gasto sí, no, no es solo no es inversión no es, no es solo, es tarifa, mantenimiento la de y gastos de operación ambas cosas no, no es mentira, ambas, no, eh, no pone sí, la inversión sí no se pone la inversión en la, la tarifa la, la inversión tarifa está traigo. en la ley, nosotros creamos un fondo, un fondo fiduciario sí, para que la inversión. crea un flujo de recursos que, que es para apalancarte en la inversión también, dentro de ese fondo de recursos o el flujo de recursos vos generas ingresos para el financiamiento de los gastos corrientes, pero también generas un flujo que te permite apalancarte en inversión. Esa era la ley, ese es el, el sistema regulatorio no, que la no. ciudad tomó a partir de la sanción de la ley en diciembre pasado. Ahora... ¿Por qué hablas de mentira? No, no es mentira eso, no, no es el... mentira ¿con respecto, a con respecto a lo que van a recaudar, porque, sí. porque siempre el gobierno de la ciudad mintió todos los años en el presupuesto en lo que recaudaron de impuestos. ¿tá? ¿Por qué? Porque siempre sube, calculan, tiempo... vos fíjate, la, el cálculo, ¿cuál es el cálculo en el presupuesto de inflación anual? 8%. ¿Cuál es el cálculo de inflación que utilizan para aumentar la tarifa del subte? 26%. Cuando tienen que cobrar, usan la tarifa. Cuando tienen que justificar un aumento esto, usan la tarifa. Pero, ¿no? la, la inflación de Pinedo y Bullrich. Pero, Rafa, cuando tienen Rafa, que calcular mal. los ingresos que va a recaudar por impuesto pero la ciudad de Buenos Aires. No, no es una obligación. Eso lo inventó Frigerio, no es una obligación legal. legal. Está en la ley 70. Yo te digo, ¿sabes cuánta plata la ley, sobró de, la de la con ese mecanismo? De la no, no es así. ¿Sabes cuánta plata sobró? De, ¿Saben cuánta plata sobró de, por, este, por esta manera de calcular el presupuesto del año pasado en el presupuesto de la ciudad? 1.900 millones de pesos. La ciudad hoy tiene 1.900 millones de pesos que no usó... Por los mayores ingresos que tuvo, gracias a la inflación, porque acá hay los únicos que se benefician con la inflación, además los empresarios, son los gobiernos. No, sobre todo como no, la ciudad, eh, que, tienen, que sí. se financian con los recursos propios. Entonces, te aumenta el, ingreso, te aumenta el te te aumenta aumenta la inflación, los y aumenta, inflación los te aumenta los ingresos gustos, aumenta el impuesto los, de sellos, y, perdón, aumenta todo. Te entonces 1.900 millones de pesos, pongámosle que recaudan 450 millones, que eso es lo que dicen, eso es lo que no, van a recaudar, vamos a, venimos acá... Dentro de un año vamos a ver cuánto recaudaron por ese impuesto y yo le puedo asegurar que está más cerca de los 900 millones que de los 450. Te Entonces, tomamos la palabra. Dentro de un año vamos a juntarnos nuevamente los dos, nuevamente, con los los dos acá de... con los datos, los números, los datos, a ver cuánto recaudaron. igual quiero decir, nosotros, no es que nosotros aumentamos eh, que hay una diferencia entre lo que le cobramos en, en tasa de inflación con lo que presupuestamos. Hay una obligación presupuestaria que todas las jurisdicciones a nivel nacional tenemos por la, la ley de administración financiera. Ustedes no lo hacen es, de, es, antes. Es, de, es de fijar nuestros estándares de inversión. No, todos los, todos, no. Todo, todo, la, todo nuestro gobierno fijó la inflación en del presupuesto nacional. Nosotros obviamente no coincidimos con esa eh, con esa tasa de inflación, pero es lo que nos obliga la ley. Cuando nosotros somos respetuosos de la ley, lo cumplimos. Vamos a esperar la última palabra, la va a seguir teniendo la justicia, en este caso un juez recién asumido que recibió esta papa caliente y vamos a volver a convocarlos para ver cómo sigue este tema. Nos estamos yendo ¿eh? otro programa de Yo te avisé. Esperamos que se les haga costumbre estar ahí los lunes a las 10 de la noche.